Hola mis amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien. Aquí estoy nuevamente con un video hablando de Omega Pro. Eh, en el video, en uno de mis videos anteriores en el que estuve hablando, mandándole mensajes a miembros de Omega Pro, eh, creo que ustedes ya vieron ese video, eh, tuve muchas reacciones negativas. Eh, el 95% fueron reacciones negativas Era algo de esperar Pero curiosamente eh, Hubieron muchas personas Que simplemente vieron el mensaje Vieron el video que les mandé por mensaje privado Y no escribieron nada Se quedaron como pensando Como meditando la información Y de estos fueron alrededor de la mitad Los que vieron el mensaje y no escribieron nada muy curiosamente, ya que han pasado los días, ya que han pasado bastante tiempo desde que hice ese video hasta la fecha de hoy, muchos me han escrito y me han preguntado, ahora sí, Emanuel, usted lo que dice en ese video es cierto. Emanuel, ¿por qué hay tanto silencio en Omega Pro? ¿Qué está pasando? Y esto es una pregunta que se me ha repetido mucho. Y pues me puse a indagar... Eh, me puse a, a, a, a buscar información y encontré algo muy importante. Eh, bueno, no, no, no yo directamente, sino que fue Marcelo de Chile. Muchas gracias, sé que estás viendo este, este video. Él me pasó un audio que me pareció bastante, bastante interesante. Y eh, en el audio se dice una información... Muy buena. Que de hecho ustedes ya la tienen que haber visto en el título del de video. En donde las oficinas de Omega Pro están cerradas. Para dar un poquito de contexto. Para dar un poquito de contexto. Vamos a ver. Eh, todas estas personas que me escriben son personas que están en, dentro de los grupos. Son personas que están dentro de, eh, dentro de Omega Pro. Grupos de WhatsApp. Grupos de Telegram. ...y me han escrito cosas... ...muy preocupantes... ...cosas que a ellos los... ...los hace pensar un poquito más... ...más allá de, lo, de la información que les dan... ...y es... porque si antes había... ...un evento diario de Omega Pro... ...por qué... ...ya no tenemos planes a futuro... ...por qué ya no hay... Eh, ...programado un evento para julio... ...por qué ya no hay un programado ...un evento para agosto... ...cuando casi siempre... Había un evento todos los meses y nos lo estaban avisando con antelación hasta dos o tres meses antes. Eh, pues hay bastante silencio en Omega Pro. Hay una sensación de incertidumbre. Hay, un, hay una sensación de que los altos líderes algo saben, pero no quieren decir. De hecho, en, estuve hablando también con un chico de Perú que él me, me estaba contando que hay una mientras voy buscando el nombre del chico para darle crédito también por la información que me mandó eh, él me ha estado escribiendo los, eh, estos días y me ha estado pasando información muy muy muy relevante muy importante eh, él se llama Yanderlai. él es de Perú eh, algo que él me dice es que eh, en Validus en, eh, perdón, en Omega Pro muchos líderes se están pasando a Valius eh, De manera masiva, de manera descontrolada. Como que si estuvieran abandonando el barco antes de que algo pase. Eh, sinceramente, a ciencia cierta, no sabemos la fecha exacta en que va a caer Omega Pro. Pero tiene toda la pinta de que va a pasar antes de lo que yo esperaba antes de diciembre. Eh, parece que, que están abandonando el barco, parece que se están yendo antes de que algo pase y eh, Marcelo de Chile me escribió y me dijo que eh, cerraron la oficina de Omega Pro ¿Cuál es la oficina de Omega Pro, Emanuel? Yo no sé si ustedes vieron mucha publicidad que se hizo con respecto a... ...a el evento de las, de la, del Partido de Leyendas... ...que hubieron muchos futbolistas eh, reconocidos de diferentes países... ...que fueron a esta, a esta sucursal de Omega Pro, por así llamarlo... ...que son las oficinas en Dubái. Si ustedes no las han visto, las oficinas son estas. Aquí tengo un video de un chico que es promotor de esta marca. Hola, hola. Vamos Hoy a escucharlo. Nos encontramos en las oficinas principales de OMP Group... Quiero mostrarles un poquito de qué es lo que se está viviendo acá, porque definitivamente estamos reunidos con los mejores líderes de la industria, sobre todo lo que está pasando. Estamos con de Asia, de la India, de Japón. Colombia? <ríe> Me da risa porque El chico, el chico Ahí está, no sé, creo que se llama Dilaguer este, este es uno de los CEOs Y él le arrima la cámara Como para que él aparezca Véanlo, es este de acá, este es Sinceramente no recuerdo Si era Dilaguer o Andrea Acax, pero es uno de los dos él, él arrima la, la, la cámara Como para que él aparezca en el video Y él dice Hola, hola, como que si alguien mal estuviera hablando Y se va <risa> No lo había notado, yo este video lo había visto Pero no había notado eso Me causó mucha gracia Ahora que lo noté Pero bueno muchachos Esto es la, la oficina Oficina central de eh, Omega Pro Voy a quitarle un poquito el audio no sé si quito el audio de aquí. Ustedes me seguirán escuchando. Prefiero no, no. sacas, Bueno, bueno. La idea es que ustedes vieran las. Esas son las oficinas que hay en en Dubai. Eh ahí es donde se organizan todos estos eventos y todo eso y ahora voy, voy a hacer un, un descargo de responsabilidad porque sinceramente no es una información oficial, no es algo que a, ahora a ellos no les sirve eh, publicar esto de manera oficial publicar que cerraron sus oficinas jamás lo van a hacer pero eh, Marcelo me pasó este este, este audio donde eh, es una persona que es de acá mismo de Costa Rica Que él me, nos, nos dice que, que él tiene un socio o una socia más bien Que está en este momento en Dubai y que fue a las oficinas de Omega Pro Y las encontró cerradas, ya no funcionan de hecho, en, en, en videos anteriores yo les había comentado a ustedes que eh, con el dinero de todos, de todos los inversionistas ellos pueden hacer muchas cosas. Y que a mí me daba la impresión de que estas oficinas era simplemente que ellos alquilaban un, un, un cuarto, un, un departamento, una oficina y la maquillaban como que si fuera la... la la oficina de Omega Pro, justamente, para para para esto, para las fotitas, para que vean que hay algo físico. hola, hola. Hoy nos encontramos. Pero si ustedes ven. En, esta, en estas oficinas. No se ven empleados. Se ven un montón de computadoras. Todas las computadoras están con el logo de Omega Pro, no se ven operaciones. Eh, o sea, se ve todo como. Cómo les explico, como un set Como si fuera un, un set simplemente para que se vea que es una oficina Pero no se le ve que tenga un uso real Que tenga un uso... Eh, sí, un uso real que, que realmente no se ve como una oficina real Se ve todo muy maquillado Se ve todo muy perfecto Se ve este todo muy puesto en su lugar Se ve todo... O sea, no no, no, no, no le veo yo a esto una pinta de una oficina real no se ven documentos por ningún lado, no se ven eh, o, o sea no se, no se ve que tengo un uso, no se ve se, como les digo, se ve como que si fuera un un, un set de filmación eh, pero en fin eh, vamos con el audio que me pasaron el cual eh, es este Bro, de hecho, Marce, yo he escuchado, vamos a yo tengo una socia, eh, pues nosotros hacemos ventas y compras de Bitcoins en Europa y en Asia, y nosotros tenemos una oficina allá en Dubai, en Dubai el, el Bitcoin, bro, el VZ, se vende caro. Aquí en Costa Rica yo lo consigo a precio, costo, o inclusive a veces a menos algo, era más barato. ¿Se acuerdan ustedes cuando... Cuando... María, la persona cuando yo me infiltré en Omega Pro La persona que me, me metió O me quería meter más bien eh, Me dijo que yo le pasara ¿Con cuál cámara estoy? Okay. Me dijo que yo le pasara Mi dinero por Western Union A ella Para que ella comprara los bitcoins Para ella ingresarme a Omega Pro Lo cual a mí me pareció muy muy raro Porque ella me dijo Que me iba a salir más caro aquí en Costa Rica y vea que otro tico, otra persona de Costa Rica, está diciendo todo lo contrario. Cosa que yo ya sabía desde el principio. Aquí los, bi los bitcoins se consiguen a precio de costo o inclusive a menos del precio de costo original. ¿Por qué, Emanuel? Porque aquí acaba de pasar una gran compañía. Una compañía que estafó a muchísima gente. Y que quedaron sus billeteras con muchos bitcoins. Esos bitcoins... Mmm, a muchas personas se les hace difícil pasarlos a colones, a la moneda de acá, moneda fiat. Entonces ellos eh, prefieren vendérselos a otras personas, aunque pierdan, aunque tengan un, un, digamos, si le venden 100 dólares en Bitcoin, prefieren recibir 90, 80, con tal de tener el dinero físico. Entonces eso se da mucho aquí en Costa Rica porque muchas personas quedaron con sus billeteras con con muchos bitcoins y no saben qué hacer con ellos. Eh, entonces, eh, y de hecho, por local bitcoin puedes conseguir eh, casi, casi a, a precio de costo los bitcoins. Entonces, el hecho de que ella me dijera eh, que aquí me iba a salir más caro, que mejor yo le pasara el dinero, queda confirmado de nuevo que era mentira. La cosa es que yo le presenté Omega cuando estaba en Omega, ese mesecito que estuve ahí metido y porque todo me pareció bien brother o sea ellos me dijeron man no si tienes un inversionista grande pues nosotros te abrimos las cuentas perdón a... perdón chicos perdón a... perdón, perdón. Lo... pensé que pensé que ustedes estaban escuchando creo que no creo que no pero para estar seguro para no tener que editar el video desde cero voy a volverlo a poner para que ustedes lo escuchen de nuevo eh, en la toma 3 creo que no tengo activado el audio del escritorio pero vamos a escucharlo desde aquí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 y porque todo me pareció bien brother o sea ellos me dijeron man no si tienes un inversionista grande pues nosotros te abrimos las cuentas te enseñamos todo de dónde estamos sacando el dinero y a mí me pareció eso muy bien brother entonces yo dije pues le entré y cuando tenía un inversionista de 500 mil dólares no quisieron más me evadieron brother o sea, me evadieron y me evadieron y no quisieron abrir ni siquiera nada y yo ahí dije no brother que algo raro y ahora resulta que esta socia mía que yo tengo allá en Dubai, que es tica, de acá, es costarricense también. Bro, me estaba contando que acaban de cerrar las oficinas de Omega Pro allá en Dubai, bro. O sea, imagínate, bro. Acaban de cerrar las oficinas. Y la FCA ya no está en la FCA. La FCA lo sacó de la FCA. Entonces sí huele, huele a que viene algo fuerte y duro, bro, ver ahí. Ya ven que yo no soy la única persona que está hablando de esto. Eh, según lo que es, dicen en este audio, eh, cerraron las oficinas de, de Dubai. Yo no tengo cómo comprobarlo, pero es información que a mí me están pasando eh, y quiero hacer ese descargo de responsabilidad. Eh, es un audio que a mí me están pasando, no lo no lo estoy diciendo yo, estoy dando la noticia a través de este audio que puede que sea real, puede que sea falso. No tiene la pinta de que sea falso, la verdad, porque porque ni siquiera era, era una conversación eh, que estuvieran, eh, que se note que esté manipulada. Se ve que fue algo que salió por medio de una conversación y llegaron a ese tema. No sé si me voy a, a entender. No era ese tema, el tema principal, sino que fueron hilando, hilando hasta que llegaron a ese tema. Y ese fue el audio que me pasó bro de este, este chico, Marcelo. Eh, el cual es muy preocupante. Si esto es real y, y la, las oficinas de Omega Pro cerraron. Obviamente, si es alguien que ya está adoctrinado por Omega Pro va a decir. No, no, es, esas oficinas todavía están. Y que, o, o sea, pero esto es el principio de algo grande. Este es el principio del fin. Y creo que esto es información a tomar en cuenta. Si ustedes... Tienen invertido dinero, como ya se los he dicho anteriormente. Si ustedes tienen invertido dinero en Omega Pro y pueden sacar lo que puedan sacar, háganlo en este momento. Vea que se los estoy advirtiendo. No vaya a ser que en el momento que caiga vayan a decir, ¡Uy! Yo le hubiera hecho caso a Emanuel. ¡Uy! Emanuel tenía razón, muchachos. Este tipo de acciones se repiten una y mil veces en todas estas empresas. Se repitió en Omega Pro, eh, perdón, se repitió en Pietra Verdi, se repitió en Ganancias Deportivas, se repitió en Boturbo, en One Co, en, en For One BTC. O sea, en todas, todas funcionan exactamente igual. Cuando viste una, viste todas. Aunque quieran aparentar de que son diferentes, que son innovadoras, que hacen las cosas diferentes a los demás. Todas llevan el mismo esquema. Todas siguen el mismo libreto. Entonces muchachos, eh, eso es todo lo que yo les quería contar en el video de hoy. Espero que esta información sea de utilidad. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Mm-hmm. <laughs>